Hola muy buenas muchachos os vengo a ofrecer un nuevo juego espero que todos estéis bien para este juego necesito cuatro cartas rojas y una, dos, tres cuatro cartas negras veis, aquí están las cuatro cartas negras si yo cojo las negras las veis Intercalo las cartas rojas, como veis aquí. ¿Lo ves? mira qué curioso. Negra, roja, negra, roja, negra y roja. Si yo bajo aquí una negra. Una roja, una negra, una roja, automáticamente mira lo que ocurre. Que se vuelven a juntar como el agua y el aceite, no solo en las rojas, sino que también en las negras. Y esto lo podemos hacer todas las veces que queramos. ¿Veis? Aquí tengo las cuatro cartas rojas. ¿Lo veis? Si vuelvo a intercalarlas vuelve a ocurrir lo mismo. Una roja, dos rojas, tres rojas, cuatro ahí, intercaladas completamente. Y mirad lo que vuelve a ocurrir. Se vuelven a separar. No solo las rojas, sino que también Ocurre lo mismo con las negras. Bueno muchachos, espero que os haya gustado este juego. Venga, hasta otra.